Traemos ahora una iniciativa desde nuestra coalición, una proposición no de ley que pretende aportar un grano de arena a la causa de la verdad y la memoria. Y esperamos también que a la de la justicia y reparación de las víctimas de la dictadura en general y de manera particular a la de las víctimas de los actos terroristas perpetrados por el Estado franquista el 3 de marzo de 1976 precisamente en la ciudad donde se sitúa este Parlamento. Los llamados sucesos del 3 de marzo supusieron unos actos de represión terrorista por parte de las autoridades franquistas que no pueden ser tildados de casos aislados, porque fueron parte del modus operandi de un régimen de terror impuesto durante 40 largos y oscuros años de dictadura, pero que sin embargo tienen para nosotras y nosotros una dimensión especial por la brutalidad ejercida por la policía contra la clase trabajadora de una ciudad vasca que reclamaba una serie de derechos y mejoras laborales, poniendo en evidencia el carácter no solo dicta dictatorial de aquel régimen, sino también evidenciaba el carácter clasista de la dictadura. Una ciudad cuyas trabajadoras y trabajadores estaban defendiendo todos a una derechos y condiciones más dignas para sus vidas. Haciéndolo, además, a través del ejercicio de derechos que deben ser considerados fundamentales, pero que no lo eran, sin embargo, bajo aquel régimen, como son el derecho de huelga, el derecho de manifestación, de reunión, de libre opinión política, etc. Al igual que ocurre con tantas otras víctimas de la dictadura y al igual que ocurre con cientos de casos de la represión franquista… Décadas después de la masacre, se siguen sin cumplir los principios de verdad, memoria, justicia, reparación y garantías de no repetición. No es posible construir la memoria si no conocemos la verdad en su totalidad de lo sucedido. Y no podrá haber justicia mientras no logremos construir esa memoria en base a la verdad. Y sin justicia no habrá tampoco una reparación completa de las víctimas, en este caso de los asesinatos y reprimidos aquel 3 de marzo. Las garantías de no repetición se apoyan precisamente en estas patas necesarias, verdad, memoria, justicia y reparación, que hoy en día no existen para los hechos y las víctimas del 3 de marzo en Gasteiz. Nuestra iniciativa persigue eliminar algunas barreras para que se pueda conocer toda la documentación existente que pueda ofrecer luz sobre los hechos de la virulenta represión de aquella jornada evitando que bajo la argumentación o excusa de los secretos de Estado o material clasificado no se pueda conocer documentación relevante que pueda existir para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de aquella injusticia. Esta iniciativa propone que estemos al Gobierno central a desclasificar toda la documentación, información, datos, asuntos, etc., existentes en la Administración del Estado que tengan relación con los hechos del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz y que estén en estos momentos bajo la clasificación de secreto o de reservado contempladas en la Ley de Secretos Oficiales. Se trata de una reclamación sencilla y, en nuestra opinión, oportuna, que es compartida por la inmensa mayoría de esta Cámara. Los grupos parlamentarios nacionalistas vascos, socialistas vascos y el grupo de H. Bildu ya nos trasladaron hace un tiempo que estaban de acuerdo con la misma y que la respaldarían. Además, finalmente, viene acompañada de una enmienda de adición planteada por el grupo de H. Bildu, que compartimos y respaldamos también desde ECUO, desde Esquerra, Nietzsche, Izquierda Unida y desde Podemos y que va a ser apoyada también, según nos han trasladado, por el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Una adición a nuestra iniciativa que pone en valor por parte de este Parlamento el trabajo, el esfuerzo y la dedicación de las asociaciones memorialistas para la consecución de la justicia para con las víctimas de aquella barbarie. Y que da el respaldo a las iniciativas que desde la sociedad civil organizada se vienen dando para conseguir el reconocimiento y la reparación que merecen las víctimas del 3 de marzo. La vía de la justicia es una vía necesaria y que acabará irrevisiblemente en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda vez que nuestros tribunales no están respondiendo como debieran ante los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Una vía, la de la justicia, para esta cuestión concreta del 3 de marzo, que hoy contará con el respaldo mayoritario también de este Parlamento. No son pocas, más bien son muchas las dificultades que se encuentran quienes trabajan para esclarecer responsabilidades y aclarar hechos como los del 3 de marzo, de quienes trabajan para construir nuestra memoria colectiva. En opinión de nuestro grupo, es el Estado quien debería realizar esta labor, sin menoscabo del trabajo que hagan familiares y asociaciones memorialistas como es por ejemplo la del 3 de marzo. Pero la realidad es que el Estado nunca ha cumplido con sus obligaciones al respecto ni ha asumido sus, sus responsabilidades, ni ha cumplido con sus obligaciones. Así se desprende claramente del informe elaborado a petición de esta Cámara por el Instituto Valentín de Foronda de nuestra Universidad Pública, donde además podemos comprobar las enormes dificultades que se encuentran a la hora de realizar determinadas investigaciones. Con esta iniciativa lo que pretendemos es al menos eliminar una traba de las muchas que se encuentran quienes están haciendo lo que el Estado ha renunciado a hacer, que hace mucho tiempo debería haber hecho y que algún día tendrá que hacer. Desclasificar toda la documentación que pudiera existir relacionada con el 3 de marzo en Gasteiz puede ayudar a investigar en mayor profundidad los hechos a los que nos referimos, estableciendo claramente las responsabilidades políticas y penales que puedan derivarse. La Ley de Secretos Oficiales otorga de manera exclusiva al Consejo de Ministros y a la Junta de Jefes de Estado Mayor la potestad de calificar con la categoría de secreto o de reservado la documentación e información cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado. La cancelación de dichas calificaciones corresponde en virtud de esa misma ley al órgano que hiciera la respectiva declaración de información clasificada. El Gobierno, por lo tanto, mediante acuerdo de Consejo de Ministros, puede perfectamente en estos momentos desclasificar toda aquella información que tenga relación con los sucesos de Gasteiz que haya sido clasificada por cualquiera de los consejos de ministros existentes desde entonces. Y eso es, sencillamente, lo que se propone con esta iniciativa. No hay razones, entendemos, para no hacerlo. Oponerse a una iniciativa como esta solo podría responder, en nuestra opinión, al interés de mantener ocultas posibles informaciones y documentaciones relacionadas con estos hechos para evitar que se aclaren o demuestren ciertas responsabilidades. 42 años después de aquellos hechos, creemos que nadie podría argumentar que desclasificar documentación relacionada con los mismos pueda dañar o poner en peligro, en peligro la seguridad y la defensa del Estado que son los únicos supuestos recogidos en la ley para poder mantener como clasificada la información. Nosotros preguntaríamos a quien no esté de acuerdo con esta iniciativa cómo podría considerarse que pone en peligro la seguridad del Estado conocer información relativa a las luchas democráticas y la represión contra las mismas ejercida por la dictadura hace cuatro décadas. Lo único que esto puede poner en peligro es la impunidad que ha acampado a sus anchas en nuestro país después de aquel régimen grotesco. Impunidad con todo lo sucedido durante las cuatro décadas de dictadura e impunidad con lo sucedido en los últimos años de la misma. Durante los últimos años de la dictadura franquista, la contestación social a la misma por parte de la clase trabajadora y las clases populares fue una constante. Fueron cientos de miles de mujeres y hombres quienes aquellos años plantaban cara al régimen de terror reivindicando los más elementales derechos democráticos, derechos laborales, derechos sociales, etcétera. La lucha antifranquista se había extendido a amplias capas de la población y los conflictos obreros eran una de las principales puntas de lanza de aquella lucha democrática contra un régimen ilegítimo impuesto por la fuerza de las armas y la traición a través de métodos bárbaros violadores de los más elementales derechos humanos y principios democráticos. Mientras las élites del país, las que habían sostenido al régimen dictatorial durante décadas, preparaban ya cuidadosamente el cambio de chaqueta para convertirse en los nuevos demócratas de toda la vida, en los barrios y fábricas de todo el país, los más humildes, quienes, habría, quienes habían sufrido las consecuencias socioeconómicas del régimen en sus propias carnes, vencían el miedo a la represión para salir a defender sus derechos y, en última instancia, a acabar con la dictadura. Es en ese contexto en el, que la ciudad de Gasteiz, en el que vivía la ciudad de Gasteiz, en aquel año de 1976, con numerosos conflictos laborales en multitud de empresas. Algunas de las reivindicaciones de aquellas luchas eran la subida lineal de 5.000 pesetas, la jornada laboral de 40 horas o el 100% de salario en caso de accidente o enfermedad. Yo no puedo seguir sin pararme a reflexionar que es curioso e indignante que cuatro décadas después algunas de aquellas reivindicaciones tienen que seguir siendo peleadas hoy en día, cuarenta años después. Incluidas entre aquellas reivindicaciones también la de la igualdad entre mujeres y hombres, pues como se constata en las reivindicaciones expresadas en Gasteiz aquel año, las trabajadoras reclamaban contra la injusticia de que los hombres cobrasen dos mil pesetas más que ellas por los mismos trabajos. Todas esas luchas puestas en común desembocaron en la jornada de huelga general convocada en Gasteiz en aquel marzo de 1976 bajo un régimen donde el derecho fundamental a la huelga no existía y era perseguido con severidad. El 3 de marzo de aquel año se había convocado un paro total en la ciudad, un paro que fue secundado masivamente consiguiendo las y los trabajadores parar la mayoría de empresas, incluidas las que no tenían en esos momentos conflictos abiertos, pero que pararon como muestra de solidaridad, un apoyo que también fue practicado por estudiantes, por el comercio, amas de casa, etcétera. Pero el régimen no estaba dispuesto a tolerar tal, tal grado de subversión. No estaba dispuesto a permitir que las clases populares paralizasen toda una ciudad reivindicando derechos democráticos y sociales. La policía actuó con dureza desde la mañana utilizando fuego real ante cualquier intento de protesta o manifestación. La Policía Armada se cobró sus primeras víctimas desde la mañana, hiriendo de bala a varias personas. Pero fue por la tarde cuando se desencadenaron los más terribles acontecimientos, cuando la Policía rodeó la iglesia de San Francisco de Asís, en el barrio de Zaramaga. Allí se realizaba la Asamblea General Informativa de la convocatoria de huelga, como ustedes saben de sobra. No voy a detallar por eso los hechos que ustedes ya conocen y que se sucedieron cuando la Policía comenzó la operación de desalojo represivo de aquella Asamblea que acabó con cinco asesinados y cientos de heridos, muchos de gravedad. Hoy día sigue sin hacerse justicia por aquellos hechos y no se han dirimido las responsabilidades penales. Hace 18 años que este Parlamento, a iniciativa de Izquierda Unida, denunció que aquellos hechos hubieran quedado impunes y sin clarificar. Impunes y sin clarificar siguen hoy en día lamentablemente. Hace más de diez años que el Instituto Valentín de Foronda explicitó en su informe el uso irresponsable y criminal de armamento de guerra frente a los trabajadores bajo las órdenes de alguna instancia de la cadena de mando, cuyo extremo último era el Gobierno. Hace tiempo que sabemos que existen responsabilidades penales claras sobre los asesinatos de Pedro María Martínez Ocio, Francisco Andar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo y Bienvenido Pereda pero estos no han tenido el debido reflejo en los tribunales. Hace tiempo que este Parlamento consideró responsable político a aquel Gobierno de Arias Navarro. Son responsables políticos el que entonces era ministro de la Gobernación, don Manuel Fragaribarne, el entonces ministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa y el entonces ministro de la Presidencia Alfonso Osorio y, en mi opinión, también el entonces ministro de la Gobernación en Funciones y secretario del Movimiento Nacional, el señor don Adolfo Suárez. Pero una cosa son las responsabilidades políticas y otras las penales. No sabemos en qué punto de la cadena de mando recae la mayor responsabilidad de aquellos hechos. Pero sí sabemos que la impunidad continúa hoy en día y que lo hecho hasta ahora por las instituciones no es suficiente ni de lejos. Hoy pretendemos aportar con esta iniciativa otro pequeño paso que pueda ayudar a conseguir los objetivos ineludibles de verdad, memoria, justicia y reparación y garantías de no repetición. Si atendemos a la desgraciadamente famosa grabación de la policía aquel 3 de marzo, creemos desde nuestra coalición que debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para garantizar estos principios sobre unos hechos que fueron considerados por aquel policía armada como la paliza más grande de la historia. El objetivo de esta proposición no de ley es hacer esa modesta aportación consistente en presionar al Gobierno central a desclasificar cualquier documentación o información que pueda ayudar en la causa de la verdad, la memoria, la justicia y la reparación respecto a la acción terrorista del aparato franquista aquel 3 de marzo de 1976. Yo tengo que agradecer la posición de la mayoría de los grupos de esta Cámara. Y, sobre todo, tengo que agradecer, y creo que tenemos que agradecer, la labor que fuera de estas paredes hacen muchas asociaciones y colectivos de memoria histórica. Porque algún día tendrá que haber verdad, memoria, justicia y reparación de verdad.